¡Es hora de ir hacia ah, sí, la noche! Sí, grabé lo que viene siendo lo que estaba grabando. Solo que un minuto, unos segundos más, mostré el lanzas puras a corta distancia, pero bueno. qué Hey, qué pasa, cómo estamos, youtubers y youtubers de YouTube, cómo están? Bueno, ah, tres. Hey, bueno, qué pasa, youtubers y youtubers de YouTube, cómo están, cómo andamos. Espero que bien. Ya pensaré. Otro oh, saludo, ese pollo lo jugamos y pasamos a la noche, es hora de jugar. Ahora no, los kia bueno, los carros. En las marcas. <risa> Siempre suena dejar. Este sí. este es dejar, esto sí, y esto acá, vale, vale, un corte, ya volvemos. Déjalo un poquito el volumen del juego. Ahora no es que no sé cómo anda. ¡Joder! En calor, no, qué dices, ah, sí, va. Está. Hm. le Esto solar. Da poco sol y sal. No. No. Tantito, es que está haciendo ruido. En fin, unas segunditas más. ¿Ya? Perfecto. Joder, tú, cierto es de los maletos anuncios. Estos pesados de mierda, tú. Cierto. Un corte y ya vuelvo. En fin, ya, youtubers, youtubers de YouTube, ya volvemos. es lo malo de vivir aquí. Pero bueno. Esa. Ahora sí. A darle. El... esa pues ya vimos qué hace. Lo que otro es que no tengo que ver un video. No un anuncio. Pues... Déjame cerrarla para que esta noche no por a mi mierda. Otra... Ya está. Vamos a hacer un paquete el... ...juego. ¿Lol? ¿Un regalo? Ah, vale, vale. ¿Perdón? Me que ando muy malito de la garganta. Qué cabrón, Ya va? ah, van creciendo. Ahí está. Vale, vale, vale. Uh, chaval, lele Me todo cabrón Perdón si escuchan tonterías, que como estoy viviendo en el peor país del mundo, pero bueno. Yo creo que llegarán a un español de la gana, que España también es el peor país del mundo. Bueno, como tú vives en España, no me jodas. Aunque todos lo son con esas estupidas del maldito, ya sabes qué. No, ya está. ¡Aquí está! le quité el puto nada, no le quité el internet este de mierda, a ver. Creo que si el internet me va... Está mejor para que no me se jodiendo el puto video. Todas las grabadoras que está y que colan en Android y Play son una basura, todo. Siempre colan anuncios. Ya me voy por mi... Sí. Bueno, pues ya. Unos segundos después. Ya. Muy mm bien. -hmm. En fin. Continuamos. Joder tú. Rápido. Ya está. Well, ¿y son estas más Ya Perfecto Este ya es aquí Finalizamos el gameplay Un corte No, mujer no No, está bien. Nada, ya seguí el gameplay de día de hoy. Si te gustó, no te olvides de comentarlo, compartirlo, suscribirse, darle a me gusta. Adiós. Bajarle la música y esto. Bueno, todo lo completo. Adiós. En fin, adiós.